Hola a todos y todas. ¿Podrían escribir en el, en el panel de mensajes si están escuchando bien, por favor? Hola, hola, ¿se oye? ¿Podrían confirmarnos? Claudia, gracias. Sí, se escucha bien. Hola, ¿no? Perla dice que sí. Enrique, ¿cómo estás? Enrique, se escucha. Bien, bien, bien. Bueno, eh, damos inicio a este webinario, este evento online que propone debatir una temática que, está, eh, que es muy relevante en estos días. Es el del cambio climático, pero relacionado con el proceso político y la postura del gobierno estadounidense actual. Eh, básicamente me presento, yo soy Damián Profeta, cofundador, codirector de claves21.com.ar, una iniciativa de periodismo ambiental que es digital, es abierta y es sin fines de lucro. Y parte de nuestros objetivos es pro promover y difundir el periodismo ambiental, y desde ahí hacemos distintas actividades orientadas a periodistas y a público en general interesado en las temáticas. Eh, y el cambio climático es uno de los principales temas que cubrimos en claves21.com.ar. A lo largo de nuestros cuatro años de existencia, el 22 de, de abril pasado cumplimos cuatro años, eh, hicimos diferentes webinarios con expertos, con académicos, con científicos, con eh, tomadores de decisión y con activistas que compartieron sus visiones, eh, sus experiencias y opiniones acerca de este gran desafío, quizás el desafío más grande que enfrentamos como, como humanidad, que es el del cambio climático. Y la asunción de Trump eh, pone algunos interrogantes, eh, tanto en el movimiento ciudadano como también en la comunicación y en las políticas públicas de todo el mundo. Eh, yo no voy a demorarme más, le voy a pasar la palabra a mi socio y colega, Fermín Kopp, que, que está acá con nosotros y les va a presentar a, a la panelista que nos va a acompañar hoy, que, a la cual le agradezco muchísimo, y a ustedes también les agradezco mucho por estar ahí en, en, en sus pantallas acompañándonos. Eh, ah, y un comentario, Oscar Soria, eh, representante del movimiento popular eh, cívico, ciudadano, Abbas eh, nos mandó un mail hace 25 minutos, él está en Jerusalén y hubo una protesta, generó incendios, tuvo que irse, tuvo que huir del hotel en el que estaba pasando la noche, en, en este momento en Jerusalén son las 2 de la mañana eh, y donde está no tiene un acceso eh, suficiente a internet como para llevar adelante la actividad él bueno nos pidió disculpas y nosotros les transmitimos sus disculpas va a estar participando en una actividad eh, en el futuro sin dudas pero se dio este inconveniente pero... Eh, contamos con Mónica y, y no digo más, lo dejo a Fermín que, que la presente e introduzca el tema y el por qué queríamos tratar esto junto a ustedes. Hola, buenas noches a todos, buenas tardes. Eh, en primer lugar, agradecerles por sumarse a este nuevo webinario de CLAVES 21. Eh, sé que tenemos participantes de, de diferentes partes de Argentina y de América Latina, así que gracias por, por estar. Eh, en esta oportunidad pensamos con también hacer foco en una temática muy actual, muy vigente, que es justamente los desafíos que significa la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos para el cambio climático y el Acuerdo de París, a partir de justamente posiciones difíciles que ha asumido el gobierno de Trump en relación a, a estos temas, eh, para los que están interiorizados, eh, está en debate cuál va a ser la posición de Estados Unidos en relación al Acuerdo de París, eh, se está por definir si Estados Unidos continúa o no en el acuerdo o si se baja del acuerdo, de la misma manera ya ha habido órdenes ejecutivas de la presidencia de Estados Unidos eh, yendo para atrás con políticas climáticas que había implementado el gobierno de Obama, por lo que se abren bastantes interrogantes respecto a qué va a pasar con el rol de Estados Unidos en, en cambio climático, eh, luego de haber asumido una posición de liderazgo, eh, y cómo se reacomoda la geopolítica en ese sentido. Por eso pensamos hacer esta actividad, eh, no contamos con Oscar, como llamaba Damián, por una urgencia que, que ocurrió en el último momento, pero sí contamos con una panelista que estamos muy contentos de que se hayan podido sumar porque sabe muchísimo y un montón sobre estos temas eh, y lo viene cubriéndose mucho, que es Mónica Auditas, una periodista de Bolivia que está diplomada en cambio climático de la Universidad Europea de Energía y Medio Ambiente, cubrió siete cumbres sobre cambio climático para diferentes medios de comunicación, lo que es un montonazo y por eso sabe mucho sobre este tema, ha obtenido reconocimientos a nivel internacional, por investigaciones que ha llevado adelante y por diferentes notas, por lo que queremos charlar un poco con Mónica sobre, sobre su experiencia, a partir de cubrir este tipo de cumbres internacionales, eh, que nos cuente un poco la mirada de ella sobre cómo se reacomoda el escenario a partir de este cambio de, de Estados Unidos, eh, y que interactúe con nosotros y con todos ustedes que están ahí escuchando, a partir de preguntas que le puedan hacer, eh, queda abierto el chat para que puedan interactuar con ella, en el sentido de vamos a estar recopilando los comentarios y las preguntas eh, para que luego de la exposición de Mónica puedan hablar con ella, todo lo que tengan ganas de preguntarle, simplemente íbanlo en la sala de chat, nosotros vamos a ir tomando nota de todas las preguntas, y luego de la exposición de Mónica abrimos el, el debate para, para que puedan preguntar todo lo que deseen, de comentar simplemente. Pero bueno, le dejo la aposta a Mónica y agradecerle muchísimo por haberse, por haberse sumado y por el tiempo de participar en, en este nuevo binario de claves y gracias a todos ustedes que están eh, ahí en la pantalla escuchando eh, a nuestra panelista de este nuevo binario. Y simplemente Mónica, gracias de nuevo por sumarte y te dejo para que hables tranquila. Muchas gracias Fermín, Damián, eh, muy buenas noches a todos, quiero agradecer a Claves 21 por la invitación, siento mucho no poder compartir este espacio con Oscar. me hubiera gustado muchísimo que le dé la, les dé la visión eh, como activista de todo este proceso que lleva tantos años en gestarse. Como decía Fermín, yo he cubierto siete conferencias eh, de las partes, desde la polémica cumbre de Dinamarca, la COP 15, hasta la reciente, eh, más importante considero yo, eh, COP 21, que se realizó en eh, París, Francia. Eh, en esta COP eh, se dieron resultados muy interesantes que por primera vez obligan a los países a mm, demostrar de forma fehaciente cuál va a ser su intención y su forma de reducir las emisiones de carbono. Pero antes de entrar en este eh, proceso, en, en entrar en este tema, quisiera eh, explicarles un poco por qué es que yo he decidido dedicarme al periodismo ambiental y cuál es la importancia real que tiene esta área del periodismo que todavía sigue siendo un poco considerada como la cenicienta del mundo periodismo y de la comunicación. Permito iniciar una, eh, no sé si lo, lo están viendo, ¿Damián me puedes confirmar? Por ahora no. A ver, dame un segundo por favor, Denme un segundo, si bien lo hemos probado, no esas problema. cosas generalmente no son infalibles. Ver, no hay problema. ¿Está bien? Ahora sí, no. ahora está Perfecto. perfecto. Eh, bueno, la presentación yo la hice hace la, la he adecuado para este webinario, pero la hice yo en una maestría que se está realizando en una universidad muy prestigiosa en Santa Cruz, la Universidad Evangélica, y me tocó el módulo de periodismo ambiental. Eh, yo les explicaba a los, a los maestrantes por qué la importancia del periodismo ambiental como una forma eh, intrínseca de defender los derechos humanos. ¿Qué es el periodismo ambiental? Si bien no existe una postura unánime sobre lo que es el periodismo ambiental, y es recién, a partir de los 80, que esta temática llega a los medios latinoamericanos, se tiene claro que el periodismo ambiental es una de las áreas más significativas del periodismo de investigación. El periodismo ambiental tiene que tener una arista que es muy importante, que significa una investigación profunda y sobre todo humana a los temas que se llaman verdes, entre comillas. Más adelante les voy a dar algunas sugerencias, pero como antecedente del periodismo ambiental tenemos... Eh, que la primera asociación de periodistas de medio ambiente se creó en 1969 en Francia que el periodismo ambiental empieza a destacarse a partir de la primera eh, de la primera celebración del Día de la Tierra que fue el 22 de abril y sobre todo a raíz del accidente del Prestige un buque carguero que naufragó en las costas francesas entre las costas francesas e ingleses e hizo un tremendo derrame de, de petróleo, y llamó la atención del mundo entero cuando los medios de comunicación empezaron a hacerse eco de la realidad de un desastre ambiental que nos iba a afectar por generaciones. Ya después llega la cumbre del río de Janeiro, el protocolo de Kioto, etcétera, etcétera, pero hay que tener en cuenta que el periodismo ambiental empieza lamentablemente a destacarse con un desastre. De acuerdo a Joaquín Fernández, un maestro español, muy reconocido, un periodista ambiental, el periodismo ambiental se ocupa de la actualidad relacionada con la naturaleza y el medio ambiente y sobre todo los, aquellos aspectos que tienen que ver con su degradación. Víctor Bacheta, periodista uruguayo, dice que el periodismo ambiental, en lugar de denominarse ambiental, debería ser llamado socioambiental, y él empieza a darle la cara humana a este periodismo. ¿Cuáles son las características del periodista ambiental? Debe tener conciencia de por qué y para qué está publicando lo que está publicando. ¿Cuál es el objetivo de tener un espacio en un periódico, en un medio online, en una radio o en un canal de televisión, y usar ese espacio para transmitir, una noticia que en este caso tiene que ver con el medio ambiente. ¿Para qué lo está haciendo? Para llamar la atención, para interpelar, para denunciar. La pregunta más importante, un poco redundante, ¿por qué? Y este periodismo es, sin duda, uno de los más pedagógicos. Tiene una, eh, un componente esencial que es el que puede educar, es decir, puede enseñarle a los auditores, lectores, etcétera, cómo tienen que hacer para vivir en un contexto, en un planeta más sano, y sobre todo, cómo tienen que hacer para dejarles a las futuras generaciones un lugar saludable para vivir. En este sentido, el periodista ambiental mira al futuro y previene lo que pueda ocurrir si es que no se toman medidas importantes para contrarrestar ciertos hechos. Es crítico, es analista, oye argumentos. Es un mediador entre las comunidades, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, nosotros en Bolivia tenemos varios problemas entre grandes empresas que han sido contratadas por el gobierno, la mayoría de ellas chinas, que están empezando a hacer proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos o están abriendo carreteras en áreas protegidas. Entonces, eh, las, las comunidades indígenas están tratando de um, rechazar esos proyectos, pero sus únicos interlocutores válidos, de cierta forma, las únicas personas que pueden mediar entre estas comunidades y los tomadores de decisión son los medios de comunicación. Y en este caso los periodistas que tienen que estar totalmente preparados, no para mostrar necesariamente la parte catastrófica de un evento ambiental. En ese sentido, la visión de un periodista ambiental debe ser de conjunto y no tiene que aislar a ninguna de las partes involucradas, por más que su sentimiento vaya a favor de una o de la otra. Es totalmente claro que nadie puede ser totalmente neutro porque de una u otra forma siempre tenemos, eh, la, vamos a uno o hacia otro lado, pero esto en el periodismo ambiental, en el momento de informar, no se puede dar. Sobre todo y además muy importante es que el periodista ambiental no debe informar en frío, es decir, no debe informar sobre un hecho eh, per se, un hecho que está ocurriendo en el momento, sino que tiene que revisar cuáles han sido las acciones previas cuáles han sido los actores y los puntos de vista controvertidos, y eh, analizar y mostrar a sus auditores, lectores, al público, por qué lo que va a suceder, lo que se está haciendo, puede o no puede ser perjudicial o puede ser beneficioso. Y en este caso, lo que les decía del periodismo ambiental, perdón, del periodismo pedagógico, el periodismo ambiental ayuda a las personas a reorientar su conducta personal y grupal. Eh, esto viene más o menos relacionado a lo que les decía hace un momento, pero es toca la parte más sensible de este tema que es la salud y el derecho a vivir en un ambiente saludable que tiene el ser humano. Eh, vivir en un ambiente saludable, vivir en un ambiente donde el agua sea potable, donde se pueda respirar aire puro, es un derecho humano. Y así hay que enfocar el periodismo ambiental. No solamente, eso es un, estoy haciéndolo muy a la grande, no solamente es un tema del agua limpia o del aire puro, sino del derecho humano que tienen las personas por vivir en un ambiente sano y por darles a sus hijos, nietos, un ambiente sano donde poder crecer. Eh, y aquí entro uh, nuevamente al maestro Víctor Bacheta que dice que se debe considerar al periodismo ambiental como un validador de los efectos de la actividad humana, desde la ciencia y la tecnología en particular, sobre el planeta y la humanidad, es decir, un analista, un, un investigador, Entrar desde lo más profundo, les repito, no quedarse en repetir los boletines de prensa que a todos nos llegan a la redacción. Las funciones del periodista ambiental, identifica los diferentes factores y protagonistas, no solo debe denunciar y alarmar, sino convertir al periodismo ambiental en un canal de educación informal y exigir a los funcionarios, ya sean públicos o privados, Transparencia frente a los problemas ambientales. Y, y para hacerlo, la única forma es de que el mismo periodista esté bien formado. Funciones del periodismo ambiental: analiza cómo el fenómeno ambiental se relaciona con las políticas y otros factores, promueve la participación de los ciudadanos, no solamente produce y reproduce mensajes. Esta parte es muy eh, sensible, traduce razonamientos científicos en ideas sencillas. Y quiero detenerme en esta parte porque. Es muy difícil, muchas veces, que a mí me ha pasado, tratar de, eh, de construir un mensaje que está lleno de terminología, de acrónimos, y convertirlo en un mensaje que pueda entenderlo cualquier persona. No recuerdo quién nos daba una clase eh, que nos decía que el periodismo ambiental no sirve si lo que estamos informando no lo puede entender nuestra abuelita. Y nos daba un ejemplo, ¿no? Eh, la señora Pepita tiene que entender perfectamente cómo se están desarrollando las negociaciones en las conferencias de las partes, porque de lo contrario, lo que está haciendo un periodista ambiental en esas negociaciones no sirve. Y eso es fundamental. Tratar de que este tema se abra, y que no se concentre en unos cuantos científicos, tomadores de decisiones, y un público muy selecto. Eh, Relación a temas generales, adaptándolos a la realidad local. Y eso es lo que les comentaba hace un momento. Eh, lamentablemente el desastre del petrolero Prestige fue el puntapié inicial, le podríamos decir, al periodismo ambiental, para que el periodismo ambiental pudiera hacerse eh, visible. Sin embargo, no solamente se trata de muertos, de heridos, de inundaciones, sequías o tornados. Eh, la ex secretaria de la UNFCCC, que es eh, Cristiana Figueres, tiene un um, proyecto muy interesante de cambio climático donde visibiliza los proyectos más um, importantes que realizan comunidades o personas individuales para ayudar a eh, que el cambio climático no sea necesariamente un golpe en las comunidades y prioriza el tema de la adaptación. Y de ahí pueden surgir, por ejemplo, bellísimas historias. Contar la, la historia de una comunidad que está plantando árboles que les van a permitir luchar contra las sequías o las inundaciones, por ejemplo, los deslaves. Es una linda historia. Había, por ejemplo, un hombre en la India que él solo había plantado más de 1.500 árboles a lo largo de 30 años. Y entrevistarlo fue un placer realmente tratando de salir un poco de la parte negativa siempre de los eventos ambientales, que lamentablemente eh, son lo que atrae a las audiencias y eso es lo que también tenemos que cambiar. Entre las debilidades del periodismo ambiental está lo que les decía hace un momento, de que el carácter científico no es fácilmente trasladable a una cobertura de noticias normal. Hay que simplificar esas informaciones para el común de las audiencias, faltan espacios de especialización para los periodistas ambientales, y los que hay son caros, sin embargo, hay algunos otros que incluso llegan a ser gratis. Y, muy importante, el tema de las alianzas entre los medios, que generalmente están basados en intereses económicos y políticos, eh, y la forma de trabajo que tiene que tener un periodista al respecto. Otras dificultades, las fuentes, en el, caso, en el caso, por ejemplo, boliviano, y sé que también ocurre en muchos otros países de América Latina, no se puede confiar en las fuentes estatales necesariamente, y muchas veces las, las mismas fuentes están sujetas a intereses. La comunidad científica generalmente juega un papel secundario, es decir, no es tomada en cuenta, no es bien financiada, no, no tiene formas eh, de hacer sus investigaciones. Y en el caso de las organizaciones ecologistas, y me hubiera gustado que Oscar estuviera acá para poder discutir un poco este tema. Cada una tiene sus intereses propios también, ¿no? Entonces, cuando uno quiere hacer una noticia ambiental, tiene que tener mucho cuidado con esto, porque cada uno tiene un interés en emitir una información para que el periodista realice su nota. Les decía hace un momento la dependencia del medio en el que trabajan los periodistas, los receptores, eso es importante también porque los medios no son los únicos culpables de que el medio ambiente no tenga el espacio que requiere. La gente está cada vez más sedienta de noticias alarmistas, y esto puede ser un toma y daca porque... Si bien eso es también culpa de los periodistas que a veces incluso llegan a simplificar, si se puede decir, su trabajo. La sociedad cada vez más, con el crecimiento de los medios tecnológicos y el acceso a la información, necesita ser eh, sacudida, tocada por la noticia. Y lamentablemente, mientras más sangrienta o más desastrosa la noticia, pues mejora, entre comillas. Y el carácter de la información ambiental generalmente es sucia. Se habla de contaminación, de catástrofes, de energía nuclear y accidentes, de sequías, inundaciones, tornados, muertos, maremotos... Eh, bueno, esto lo voy a pasar rápido, es una diferencia entre lo que es el periodismo científico versus el periodismo ambiental, que eh, el científico es un subgénero que difunde el conocimiento generado por la ciencia y la tecnología. Un periodista ambiental no necesariamente tiene que ser un periodista científico, mejor si lo es, pero a veces no se puede llegar a tener ambas formaciones, entonces un periodista ambiental muchas veces puede tratar de, lo que les si decía en un principio, tomar un poco más el lado humano y no tanto el periodista científico. Las propuestas para mejorar el periodismo ambiental es que los medios deben dar formas de especialización mediante espacios fijos para esta temática pensar globalmente pero actuar localmente, evitar en lo posible que el público relacione la temática ambiental con hechos negativos, buscar un enfoque constructivo y utilizar el poder de los medios para ecoalfabetizar a la ciudadanía. Uh, ya estoy terminando con esta presentación, esta es una relación de páginas, periodistas, otras herramientas verdes que ustedes pueden utilizar. Yo... Personalmente utilizo mucho la página de conexión COP que tiene unas infografías espectaculares, todas son de libre uso y su información es clara y contundente y muy concreta. Entonces, para un periodista ambiental que necesita explicar desde un principio, por ejemplo, lo que son las, tema, las eh, negociaciones en las conferencias de las partes, para, o cuáles han sido los hitos en estas conferencias, o lo que es el cambio climático, aquí puede encontrar muy buenas herramientas. Efe Verde es la agencia española de noticias ambientales, es excelente también ese espacio. Obviamente la página de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Libélula, que es una asociación peruana de comunicación ambiental, y la Ruta del Clima, que es otra asociación, obviamente me faltan muchísimas, pero estas son algunos de los ejemplos de que si uno busca, encuentra. En el caso de los periodistas, que saben, y como les pongo acá, faltan muchísimos, tenemos... Arturo Larena, Víctor Lingracia, Pilar Celi, María Clara Valencia, Michelle Soto. Todos estos, eh, yo les puedo pasar si ustedes quieren después sus direcciones. Son periodistas muy generosos, muy amplios para el debate, con mucho conocimiento y que también han cubrir, eh, cubierto perdón, varias de esas negociaciones. Y estas son asociaciones de las que se puede formar parte de forma gratuita y que tienen muchas... Eh, Oportunidades de formación, becas. En mi caso, por ejemplo, yo he podido cumplir las siete conferencias de las partes a las que he estado, en las que he estado presente, eh, gracias a una beca de la UNFCCC, sí, sí, sí, eh, que ha escogido periodistas de países en desarrollo y los ha becado para que cubran, no solamente las noticias de sus países, sino... Mmm, las noticias de sus regiones, teníamos eh, becarios del África, de Asia, de um, todas partes del mundo y todos reunidos, hacíamos un excelente equipo de trabajo. Lamentablemente eso ya no está pasando porque se han recortado mucho los fondos, pero hay otros lugares donde nos, ustedes pueden asistir y pueden eh, conseguir que se, su apoyo si es que les interesa este tipo de cobertura. Finalmente, este es un pensamiento que a mí me ha marcado muchísimo, es del genial Martin Luther King, que dice, si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. Yo creo que esa ha sido una de las más importantes reflexiones que he tenido, que él podía leer yo, y que me ha decidido también a formar parte de este mundo verde. Muchas gracias, Mónica. Eh, ¿Querías comentar algo más? Sí, eh, quería... Eh, bueno, estábamos... teníamos que ver el tema de, de la ascensión de Trump y eh, cómo, um, cómo eso toca al periodismo ambiental y en sí a las negociaciones que han habido durante todos estos años. Haciendo un breve resumen, el 2015, en la COP15, perdón, no es el 2000, en la COP 15, el 2009, eh, en Dinamarca, que se llamó el gran fracaso de Dinamarca, la cumbre que fue realmente desastrosa, se vio que era muy difícil poner de acuerdo a 195 países para que pudieran firmar un tratado que pudiera reemplazar de cierta forma al protocolo de Kioto. Sin embargo, el 2000, en la COP 16, Perdón, estoy medio cruzada. La COP 16 que se realizó en México, en Cancún, la excelente, el excelente trabajo de la ahora secretaria de las Naciones Unidas para el cambio climático, Patricia Espinosa, mostró al mundo que sí había una esperanza. Y a través de los años, esa esperanza se ha ido solidificando y eh, en la COP21 en Francia, se llegó al Acuerdo de París, que es fundamental, fue una de las piedras más importantes en este camino, eh, para mostrar cómo era que todos los países en el mundo iban a dar su parte para reducir las emisiones de carbono. Ya no era una cuestión de que solamente los países desarrollados iban a, tenían una obligación, sino que todos los países debían hacerlo de acuerdo a sus posibilidades, de forma voluntaria, pero tenían que hacerlo. La llegada de Trump coarta todo esto, y lo primero que él ha dicho es que él va a retirar el apoyo económico y va a retirar, eh, y va a hacer que Estados Unidos se, se retire del Acuerdo de París, porque considera que no es un acuerdo viable para Estados Unidos y que no le conviene. Y una de las cosas que se ha discutido muchísimo en Marrakech, en la COP22 Cop pasada, es si realmente conviene o no que Estados Unidos se quede en, en el acuerdo porque no se sabe si es peor que se vaya o tenerlo eh, poniendo obstáculos a todas las negociaciones, porque si bien hay el acuerdo de París, se necesitan los reglamentos para que este acuerdo empiece a funcionar. Entonces, esa es una de las, de las grandes polémicas que existen en este momento. Um, si bien el Acuerdo de País obliga a todos los países firmantes de este acuerdo a presentar objetivos de reducción de emisiones e ir aumentándolos paulatinamente hasta el 2020, Trump eh, con su llegada y su apoyo a las minas de carbón y habiendo eh, eh, nombrado a Scott Pruitt que es uno de los, más de los más importantes negacionistas del cambio climático que está ahora, a cargo de la agencia ambiental, lleno de, de incongruencias, todo esto, um, se convierte no solamente en un negacionista, sino también en un obstáculo mundial. No sé si me dejo entender. Sin embargo, Trump necesita cuatro años para poder salir del Acuerdo de París. No es que lo pueda hacer de un día para el otro. Lo que él sí puede hacer es dejar de dar el dinero que el Fondo Verde que se estaba comprometiendo en el Acuerdo de París pueda adelantar para lograr los, mil, los 100 mil millones de dólares hasta el 2020. Habrá que ver qué es lo que sucede, como decías tú Fermín, esta semana es crucial, me imagino que hasta mañana se sabrá si Estados Unidos va a denunciar o no el acuerdo, sin embargo, eh, para los periodistas, el hecho de que Trump haya censurado las páginas de las agencias climáticas en Estados Unidos, haya obligado a quitar muchos de los enlaces e información que existían en estas páginas, se convierte en un reto, porque si bien eh, la presidencia de Barack Obama se lo tenía fácil, entre comillas, porque como les decía en un principio, todos tienen sus intereses, eh, era de cierta forma más sencillo, eh, tener la información. Eh, era un presidente que estaba de acuerdo con que Estados Unidos lidere la lucha contra el cambio climático. Ahora, la posición de Trump se convierte en un reto. Sin embargo, también es importante tomar en cuenta que Estados Unidos no solamente tiene a una, a una, un líder, a un... No es una dictadura, si se podría decir. O sea, Trump puede decir lo que quiera, pero tiene que tener el respaldo del Congreso. Y si bien eh, los republicanos son una ala muy fuerte, lo cierto es que él no puede tomar decisiones solamente, eh, por más que tenga toda la intención de hacerlo. Y hay mucha gente entre los mismos republicanos que están de acuerdo que el cambio climático es un problema real. Fantástico, Mónica, te agradezco un montonazo por la presentación, estuvo súper interesante eh, y eh, muchos nos están pidiendo incluso que compartir la presentación, así que después te la vamos a estar pidiendo por mail si puede ser, eh, así se las claro. compartimos, fantástico, gracias. Claro, sí. Eh, y ahora abrimos un, unos, algunos minutos para, para preguntas y, y para debate, así que los invitamos a que el, cualquier tipo de comentario o pregunta que le quieran hacer a Mónica desde periodismo, negociaciones internacionales de cambio climático, lo que quieran lo que quieran preguntar, Mónica, está abierta a responderlo. Yo qui quizás planteo la primera como para, como para abrir el debate. Mi, mi pregunta o comentario, Mónica, iba más al lado de ...panorama internacional, digamos. Estados Unidos viene venía de una posición de liderazgo bastante significativa en términos climáticos, a partir de la presidencia de Obama, cambie el eje con la presidencia de Trump. En el hipotético caso de que Estados Unidos finalmente deje el acuerdo de París, ¿qué escenario se abre para otros países que quizás puedan llegar a tomar ese liderazgo que tenía Estados Unidos... ¿China podría llegar a aprovechar y quedar como nuevo, nuevo líder ambiental? ¿O qué otros países te parece que pueden llegar a tomar la posta en el caso de que Estados Unidos caiga y aparezca la necesidad de que sean otros los que impulsen ese momentum climático eh, para que se lleve adelante el Acuerdo de París? Eh, Desde ya... No olvidemos que Trump ha dicho que el cambio climático es un cuento chino, y eso es directamente apuntando a la China. Entonces, eh, Obama y el presidente chino, que siempre se me va el nombre, Swan Lee, bueno, eh, han firmado un importante acuerdo antes de París, y este ha sido el puntapié inicial para que eh, París tenga fuerza, ¿no? retira a Estados Unidos. Si Estados Unidos se, se retira de este acuerdo, China va a tomar el liderazgo y lo va a hacer porque esto es de beneficio económico. Las energías renovables han bajado a más de la mitad de su precio. China es uno de los mayores productores, si bien es uno de los mayores emisores, también es uno de los mayores productores de energías renovables y le conviene venderlas. Y lo mismo sucede en el caso de la Unión Europea. La Unión Europea eh, también ha hecho un llamado muy contundente a Trump para que mantenga a Estados Unidos, pero está claro que si Estados Unidos sale del acuerdo del país, el liderazgo lo van a tomar China y la Unión Europea. Perfecto. Tenemos una pregunta de Perla, que pregunta... ¿Cómo será, digamos, el Acuerdo de París eh, en el caso de que Estados Unidos salga? Digamos, el Acuerdo de París continuará. ¿Cuál sería el impacto de que Estados Unidos eh, salga del Acuerdo de París? ¿Cómo sería el post-Acuerdo de París sin Estados Unidos? El Acuerdo de París es irreversible. Estados Unidos, esté o no, no va a poder detener este acuerdo, porque son 195 países que lo han firmado. Entonces el hecho de que uno se salga no va a hacer que el resto de países tenga que retroceder ante un acuerdo que ha costado tantos años, tantas muertes, tanto sufrimiento, llegar a poder firmarse. Lo que sí va a tener un impacto fuerte, y lo que les comentaba en un principio, es el fondo verde. Porque Estados Unidos había prometido 3 mil millones de dólares para este fondo verde hasta el 2020 y ya había depositado 500 millones. Trump quiere que se le devuelva este dinero. Obviamente, los otros países le han dicho, no, ese dinero ya está depositado. Pero sí queda en riesgo los otros 2.500 millones. Entonces, eh, el impacto, si bien políticamente podría ser un desacierto para Estados Unidos, salir del acuerdo, porque aquí también es importante abrir un paréntesis, y hacer notar que a Estados Unidos no le conviene salir del acuerdo, porque estaría dando una pésima, un pésimo mensaje político, a sus, desde adversarios hasta aliados, y a gente neutra, a países neutros, ¿no? eh, Imagínense, Estados Unidos no ha ratificado el protocolo de Kioto, y eso ha sido una de las cosas que ha marcado la gestión hasta que ha entrado Obama. Obama ha sido el principal impulsor del Acuerdo de París, entonces... Ahora que venga a retrocederse todo este tiempo, lo que hace es mostrarle al mundo que una de las mayores potencias, uno de los grandes contaminantes, el segundo mayor contaminante del mundo, simplemente no quiere entrar en un juego donde hay otros 194 países que sí están jugando. Perfecto, gracias Mónica. Tenemos otra pregunta de Martín, a tono más informativo, pregunta... ¿Cómo es un poco el ranking de los países contaminantes, eh, si es Estados Unidos el país que más contamina, y si sirve el esfuerzo de, del resto de los países eh, si Estados Unidos se va, digamos, ¿vale la pena que el resto de los países sigan trabajando en políticas climáticas si Estados Unidos se queda fuera del acuerdo? En realidad el país más contaminante es China, después está Estados Unidos, y después más o menos en un ranking parecido están Brasil, India y Sudáfrica, que forman parte del grupo BASIC, eh, así negocian ellos, ¿no? en un, porque las negociaciones se hacen por bloques, no son países individuales los que no negocian, si bien al final eh, firman países individuales, las negociaciones en las COPs, en las conferencias de las partes, se hacen por bloques, y estos países son los más contaminantes. Que Estados Unidos se salga, repito, es un pésimo mensaje, pero no es eh, fundamental para que este acuerdo siga o no. El acuerdo va a continuar. Puede salirse China, el acuerdo va a continuar. El problema es cómo lograr el financiamiento para el Fondo Verde, que es el que va a ayudar a los países vulnerables a adaptarse al cambio climático y a los daños que ya han sufrido. El Fondo Verde, con la presencia de Estados Unidos y China y la Unión Europea, estaba casi asegurado. Que Estados Unidos se retire, deja un inversor, entre comillas, menos, pero el acuerdo va a continuar. Perfecto. Eh, acá Diego pregunta, en el caso de que efectivamente llegue, a, eh, que se recorte el financiamiento, como, como recién mencionabas, eh, que el Fondo Verde tenga bastante menos financiamiento sin, sin el rol de Estados Unidos, ¿Cómo queda, parado, ¿cómo queda parado el acuerdo, digamos? En el sentido también, yo añado algo, el país es en vía de desarrollo que requieren de ese financiamiento, ¿cómo se reemplazan esos fondos que ya no van a estar en el caso de que Estados Unidos no esté? Eso ha sido, esa ha sido una de las grandes discusiones en la COP22, que se pensó que iba a ser una, una cumbre de transición, digamos, porque después de la COP 21 en Francia, que había llegado al acuerdo de París, se creía que ese era el clímax, digamos, ¿no? Pero en la COP 22 de Marrakech, con la llegada de Trump, todos los cimientos se sacudieron y todos los países tuvieron que empezar a reorganizarse otra vez alrededor de cómo se iba a reemplazar la ayuda de Estados Unidos. Eh, particularmente, lo que yo veo es que este es un tema financiero, no hay que olvidar que todos estos acuerdos y estas conferencias se mueven alrededor de intereses financieros. Eh, los países más perjudicados, como dices tú, son los países en desarrollo. Por ejemplo, África, que es res responsable solo del 4% de las emisiones mundiales, es uno de los países que más ayuda necesita en este momento. Estamos viendo las hambrunas, las sequías y... Es uno de los países, eh, perdón, uno de los continentes que va a dejar de recibir la ayuda, como lo está haciendo en este momento. Sin embargo, les comentaba en un principio, el mercado de las energías renovables se está abriendo muchísimo, está bajando de precio, a China le conviene venderla, y la Unión Europea va a ser uno de los principales compradores, y a través de ese mercado va a haber eh, una inyección no tan fuerte al fondo verde, y que va a perjudicar, obviamente va a impactar a los países en desarrollo, quizá no se logren los eh, 100 mil millones de dólares para el Fondo Verde para el 2020, pero se han comprometido los países firmantes, las grandes potencias, en este, vuelvo a repetir, Brasil, India, la Unión Europea, a que este Fondo Verde va a empezar a funcionar, aunque le han dado un poco más de tiempo para llegar a formar todo el dinero que, que necesitan. Otra pregunta de Rafael. Pregunta, ¿qué escenario te imaginas para la próxima COP en noviembre a partir de estos cambios significativos en, en política de cambio climático? Eh, bueno, es destacable ver que la, el anfitrión de esta COP, la COP23, es Fiji. Sin embargo, eh, la COP se va a realizar en Bonn, en Alemania porque esto demuestra que las necesidades de los países vulnerables, en este caso de los países insulares, eh, son tan, tan fuertes, son tan marcadas, que no pueden eh, albergar una reunión de este, de este tipo, ¿no? que necesita una inversión muy fuerte. Yo creo que Fiji va a ser la voz de los países de los estados insulares que están totalmente amenazados por el cambio climático que ya lo están sufriendo porque eso también hay que destacarlo no hay países que están por sufrir el cambio climático o tienen algunas consecuencias eh, digamos leves entre comillas ¿ya? pero hay otros países que ya están teniendo que trasla trasladar a sus poblaciones porque simplemente se están inundando y la gente está muriendo entonces, el cambio climático ya está afectando a esos países. Y esos países van a ser los que lleven la batuta en esta COP. Entonces, yo creo que va a ser muy importante el papel de esos países, que en general, si bien son eh, estados que eh, reclaman y protestan y tratan de ser escuchados, muchas veces son dejados de lado. Yo creo que en este caso eso no va a ocurrir. Y obviamente esta COP va a seguir sirviendo, para presionar a Estados Unidos de que no deje su, su papel en, la, en, la, en el Acuerdo de París. Perfecto. Tenemos dos preguntas más, de las SATO un poco relacionadas. Por un lado, Perla pregunta, más a tono informativo, mencionaste que tardaría cuatro años que Estados Unidos deje el Acuerdo de París. Ella pregunta, pregunta por sí. qué, cómo es ese proceso de salida. Y Juan pregunta en el caso de que Estados Unidos finalmente salga del Acuerdo de París, si te parece que otros países podrían seguir ese mismo camino. Eh, son dos preguntas muy interesantes. Eh, a ver, parto por la de Juan. No creo, no creo que, que llegue a suceder esto, porque, como les explicaba, desde la COP15 a la COP21 han pasado siete o más años, eh, donde los países han tenido que luchar muchísimo para llegar a poder firmar un tratado donde se englobe a todos los componentes de la conferencia de las partes. Entonces, que Estados Unidos se salga y otros países lo sigan, estaría mandando una, una, un mensaje de que simplemente las Naciones Unidas para el cambio climático no tienen razón de ser. Tendría que pensarse en otro organismo tendría que pensarse en la creación de otro organismo, tendría que pensarse en la financiación de, esa, de ese organismo, o sea, sería realmente catastrófico y como les digo, eh, no sería beneficioso económicamente tampoco, más allá de lo político. Les vuelvo a repetir, todo esto se mueve por dinero, nadie es un buen samaritano que va y dona dinero porque le sale del alma, ni mucho menos, todo esto es por intereses. Y en el caso de cómo funciona el, um, el tema este de Estados Unidos, dentro de los eh, reglamentos que tiene la, eh, la Conferencia de las Partes eh, de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, se establece que un país puede renunciar, denunciar un tratado con cuatro años de tiempo. De, no puede eh, salirse inmediatamente porque eso conlleva mucha eh, ruptura de otros tratados. Si Estados Unidos sale de acuerdo con París y quiere hacerlo de forma más rápida, lo que tendría que hacer es renunciar a la, a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Y en el momento en que lo haga, como les decía a la pregunta de Juan, estaría mandando uno de los mensajes más catastróficos, no solamente para Estados Unidos, sino para la humanidad toda. Muy cierto, Mónica. Eh, bueno, no veo más preguntas, y creo que ya te, te retuvimos bastante tiempo. Eh, te, te agradezco nuevo infinitamente tu, tu participación, la verdad que súper interesante y muy valiosos tus comentarios. El video de este webinario va a estar disponible en el canal de YouTube de Class21. Eh, así que pues, eh, los que nos están escuchando en vivo o alguien o demás participantes que quieran volver a escuchar esta exposición de Mónica va a estar disponible, los invito también a seguir a Mónica por, por Twitter en las redes sociales es arroba Mónica Bolita, si no me equivoco. Eh, que también postea cosas muy interesantes en relación a cambio climático eh, les vamos a estar compartiendo la presentación de Mónica también para los que estén interesados eh, y les cedo la, la palabra a Damián para, para cerrar el webinario, de nuevo agradeciéndote un montón, Mónica, por, por participar eh, en este súper valioso eh, debate e intercambio. No, les agradezco muchísimo a todos ustedes haberme escuchado y haber compartido sus inquietudes y sobre todo a ustedes por haberme invitado. Bueno, gracias Fermín, muchísimas gracias Mónica, eh, muchísimas gracias a todos los que están ahí atrás de, de las pantallas, eh, porque eh, en los otros webinarios era difícil, pero ahora incorporamos una herramienta que permite seguir los webinarios desde tabletas y, y teléfonos móviles, lo cual eh, amplía el universo de, de alcance de, de esta herramienta, que es una herramienta eh, de divulgación eh, y para compartir experiencias y además de aprendizaje. Y ese es uno de, de nuestros grandes ejes. Queremos promover que periodistas y comunicadores y estudiantes de periodismo de América Latina eh, vean con interés el periodismo ambiental y los desafíos ambientales que tienen nuestras comunidades, y en ese sentido se insertan estos webinarios. Y además, ya les adelanto dos, dos primicias que todavía no publicamos, pero que, que estamos pronto a publicarlos. Se viene el quinto eh, certamen nuestro quinto premio de periodismo ambiental, en el que pueden participar eh, periodistas, comunicadores y estudiantes de periodismo y comunicación de toda América Latina. Eh, este año el jurado designó a dos ganadores del premio eh, y prontamente vamos a estar publicando esas notas ganadoras. Eh, y además se viene un nuevo curso eh, online, masivo, abierto, gratuito, eh, de cambio climático. El año pasado hicimos tres cursos durante el año y participaron eh, 1.700 periodistas eh, de toda la región, así que eh, ustedes que están participando en esto, eh, ahí en sus casas o en sus lugares de trabajo, están invitados a, a sumarse al próximo curso. Eh, yo no me quiero extender más, muchísimas gracias de nuevo, Mónica. Eh, las disculpas por no contar con Oscar, eh, y ya seguramente vamos a estar coordinando eh, una nueva actividad con él. Y Mónica, esperamos tenerte en el futuro en, otra, en otras propuestas de Claves 21. Los invito a registrarse si ven en la sala de webinarios, si están en, en PC, si están en móvil, no. Eh, pueden dejar su email y, y los agregamos a la base de datos y estamos en contacto periódico para enviarles las novedades, nuestras noticias y nuestras oportunidades para periodistas. Nada más. Eh, gracias y buenas noches. Chao, buenas noches para todos. Gracias, Mónica, de nuevo, y pronto estamos en contacto para pasarles el, eh, la presentación de Mónica. Saludos a todos.